Ninguno de los gobiernos le ha cumplido a la UAS. El presupuesto que realmente tiene también, porque tenemos que ser eh, integrales en todos los análisis, la UAS internamente tiene mucha gente que le hace daño a nivel de profesores, de unos supuestos dirigentes estudiantiles que han pululado en la UAS eh, eh, prácticamente viviendo de ella. Y, y, y la UAS, de cara al futuro, tiene que corregir muchas cosas para que sea una universidad con todo lo de la ley. Porque muchos gupejos que se han incrustado en la UAS y esa pequeña burguesía rivista, vanidosa, porque en la UAS, eh, eh, vamos a, a estar claros, en la UAS hay muchas irregularidades propias de este sistema capitalista decadente. Y de gente que, bueno, nada no más hay que ver que el PLD pululaba en la UAS. Para citar un caso que se pintaba de, de un partido revolucionario y, y, y miren lo que fue en el gobierno, pues así es la UAS. Así es la UAS también. Pero tiene más cosas grandemente positivas que negativas, la UAS. Y la UAS hay que preservarla como una institución del pueblo, como... Un patrimonio de este país y de este pueblo. Y han querido privatizarla. Y han querido privatizarla. No, hay, hay gente que no, no duerme pensando en privatizar y ver privatizada la UAS. Y discriminar y reducir que la gente pobre puede estudiar en la UAS. Y hasta con sí, hasta personas con dinero. Debo decirle que también hoy la Policía Nacional, eh, ellos hacen dos celebraciones los 28 de octubre y los 2 de marzo, de modo que, hoy fue esa fecha, señores, eh, eh, mi querido men, qué pena, eh, me dio a mí ver tres mujeres, vamos a ver si las presentamos acá, que a mí este tipo de cosas, pero, es para que la gente este, vea, este, miren, estas fueron unas mujeres que se metieron en una tienda a robar pantalones y ropa. Saludos. Saludos. Mándaselo para pa concentrarme. Eh, donde dice José Luis. Eh, miren, señores, entonces en lo que llega a esto porque me dio pena y, y, y uno tiene que ver gente cuando uno ve, claro lo mal hecho no se puede apoyar bajo ninguna circunstancia, pero cuando uno ve el aparataje y y, y, y entonces todos los que se roban miles y millones de, de, de pesos, andan por ahí y, y yo quiero que ustedes hubieran visto el aparataje y el movimiento para esas tres mujeres, que está mala y que sí. les cae presa porque es robo, chiquito y grande, es robo. Y no lo vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver si, si llegó, pero... Eh, eh. Y esas mujeres, yo creo, una embarazada, señores. Y estaban las tres. yo quiero que ustedes vean el, el movimiento y la gente mirando eso. Y... Miren, miren ahí. Eso es increíble, Zavalli. ¿Puedo decirle a ustedes cómo se llaman? ¿Diga? ¿Aquí, ya sube, ya está? ¿Dónde está aquí usted? ¿Dígame que está aquí, que no me está aquí? un ¿Por qué estaban robando aquí? ¿De dónde son? ¿Son de aquí, de San Francisco? No, no, ya no lo había visto por acá, ¿no? están acusando de robo, dama? El pantalón ahí. ¿Tienen algo que decir en su defensa? Se lo esos pantalones que gozando a la vida. 7, 8, 9, Oye, no pantano, Todos esos pantalones que están ahí lo llevan, que llevaban ellas, a llevar. Mira, te los pantalones, mira. Mira de los pantalones no hay una pequeña que ¿De qué manera ella entraron aquí? ¿Qué fue lo que pasó? comprar? que querían un vestido y no les servía. Y cuando nos damos cuenta, están por ahí, se echan todos los pantalones y salen corriendo Y nosotros le caímos atrás. Hasta lo, que la lo tenían debajo nada. de la ropa, los pantalones. De debajo niña? de la ropa, wow. los pantalones. No han dicho nada a ella. No, nada. Río. Sí, eso, eso, eso es recurrente aquí. Eh, eh, y vienen de otros pueblos. Yo recuerdo que una vez, hace unos años, yo fui a limpiar los zapatos al Parque Duarte. Men, y estoy limpiando los zapatos y veo que un corre corre y son tres mujeres que eh, eh, vinieron de la vega en un carro y estaban en el carro y, y habían dado par de habían se habían metido en par de tiendas a robar y ya estaban en otra tienda y cuando fueron en, al carro el carro lo tenían lleno de ropa atrás sí oye eso es común aquí eso es común eh, eh, a mí lo que me dé pena es, honestamente. Miren, señores, este, eh, esto sí me dio miedo a mí. Sale hoy una información. El, el, el expresidente Leonel Fernández, en el día de ayer, había dado la voz de alarma por la salsa de precios de la comida. Y los artículos de primera necesidad, ese era uno de los temas que yo quería desde ayer comentar y que por la llamada y la falta de tiempo no pude comentarlo. Entonces, hoy sale y está en primera plana que dice un grupo de productores, atención, Ángel, ah, si me puede buscar el periódico El Caribe, que en la primera plana del periódico El Caribe eh, está eso, dice Productores dicen Que las salsas de producto apenas comienzan ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que lo que nos espera a nosotros Con los aumentos De los artículos de necesidad Hay que estar vivo para ver eso Entonces cuando usted le, le agrega Que la comida está subiendo El pollo está altísimo Míralo ahí Productores vaticinan más alza de precio en carácter familiar. Oigan, espérese esto. Entonces el gobierno dice, y es verdad, porque hay que ser honesto, que los programas de fase 1, fase 2, y quédate en tu casa y para ti, eso es insostenible, eso nada más va a ser hasta diciembre. Oigan. Cuando esa gente dejen de recibir ese dinero y usted le agrega la cantidad de empleos que se han ido y se van a perder, la cantidad de empresas que han cerrado y van a cerrar. Con esta salsa de precio. Yo lo dije en una ocasión, el panorama no va a ser fácil en este país. Preparémonos para situaciones ...sumamente difícil... ...sumamente difícil... ...por eso es... ...que el hogar que logre conseguir su centavito... ...cuídenlo... ...que viene una temporada difícil... ...porque el gobierno es ahora... ...y para que Danilo Medina quizás ve Binader... ...no dijera porque Danilo le metió dos o tres meses... ...y Danilo dijo en un momento... Que si, ese que si el PLD se quedaba gobernando lo iba a poner hasta diciembre. Pero ese programa son insostenibles. No se pueden sostener. Entonces, imagínese usted, con una población de cientos de miles de dominicanos que van a quedar en el aire y con el pechazo, con los productos, eso puede crear una situación... Unas convulsiones sociales. ¿Qué gobierno no, no, no tiene idea de lo que pudiera eso significar? Ahí tú te imaginas de que un plátano, como vi ahí en esa información, costar 35 pesos. Y, y una libra de pollo costando en algunos sitios hasta 80 pesos. El gobierno tiene que meterle mano a eso. El gobierno tiene que meterle mano porque se le puede ir de la mano. Y después las consecuencias serían inenarrables. Una actitud positiva de Luis Abinader, debo reconocerlo, fue una golpiza que le dio un agente policial, una periodista Dulce García en San Pedro de Macorís, y los periodistas fueron y visitaron el palacio y le dieron la queja al presidente de la república. Y de ahí mismo llamó al jefe de la policía para que investigara profundamente el caso y que se sometiera a la justicia con todas las, las sanciones correspondientes a ese agente abusador. Oye, ¿tú sabes lo que coge una mujer? Le, le rompió casi una mano atropellándola, Abinader ordenó que la internen en Sedimá y que el Estado va a cubrir los gastos de esa periodista, muy bien hecho y muy correcta, y debe de darle seguimiento de que ese agente y otros agentes policiales que son verdaderos abusadores, óyete, le rindan cuenta a este pueblo, y no se quede eso en el aire. Señores, Joe Biden, porque las elecciones de Estados Unidos son el próximo martes. Joe Biden, según todas las encuestas, luce favorito para ganar. Pero el sistema de Estados Unidos es un sistema tan raro. Oigan esto. Que no son los votos populares los que determinan quién es presidente de Estados Unidos. No, son los colegios electorales. Son los colegios electorales. Entonces, que tenga 270 colegios electorales, será el próximo presidente de los Estados Unidos. Por eso no se descarta, aún estando yo, eh, eh, Donald Trump, en la situación que está. No se descarta que pueda ganar. No se descarta y déjenme decirle, Donald Trump ha apelado a algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, el tema de los analistas. ¿A qué ha apelado Donald Trump? A acusar a Joe Biden de socialista y de que si Joe Biden gana, le estoy pidiendo que no me llamen por ahora porque para poder terminar estos temas no puedo coger llamada ahora. Porque quiero terminar estos temas que tengo. Me perdonan, pero para poder terminarlo, y le prometí a varias personas que me vieron en el día de hoy, no voy a coger llamadas por ahora. Entonces, Joe Biden, que lo están apoyando, generales retirados, ¿cómo puede ser socialista? Un hombre que los poderes fácticos de Estados Unidos, las grandes corporaciones,